Senado de la República, el, el, perdón, la Cámara de Diputados ayer, el Senado es en otro, lo vamos a hablar en otro momento, que también tomó una decisión ayer, pero en el caso de ahora, la Cámara de Diputados decidió ayer las personas que van a sustituir a los eh, diputados que habían dejado vacante. En la CURUL, en la Cámara de Diputados, y ha llenado de regocijo a San Francisco de Macorís el hecho de que nuestra hermana Dorina eh, fuera escogida por el Senado, por la Cámara de Diputados, para llenar esta CURUL de la terna que presentó el Partido Revolucionario Moderno. El, las redes sociales se han volcado a felicitar a Dorina, sin lugar a dudas que nosotros hemos planteado aquí que los diputados de la provincia Duarte no están haciendo nada, que se están ganando esos cheques sin hacer absolutamente nada, tenemos la esperanza de que Dorina pueda hacer la diferencia. Ayer... Eh, como decíamos, fueron escogidos Luis Gómez Penzón, Dulce María Quiñones y Dorina Yajaira Rodríguez para ocupar estas vacantes. El, el caso que sorprendió fue que eh, no fuera elegido elegido Camaño para ocupar la curul que dejó eh, la, en el Distrito Nacional vacante, ahí se, se eligió a otra persona, no lo que se tenía pensado que fuera este muchacho camaño. Vamos a ver la palabra de Dorina para la región del Nordeste luego de esta elección por parte de la Cámara de Diputados ayer. <risa>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 Con la elección de Dorina en el caso de la provincia de Duarte y de que en los tres casos se rompió con esa eh, eh, eso que había, esa trayectoria de que se eligieran a personas que eran familiares como si eso fuera un feudo y no la voluntad popular. En el caso, por ejemplo, de Dorina, se pone de manifiesto la voluntad popular porque ella fue la que quedó en segundo lugar en votación luego de los que fueron elegidos dentro del PRM en estas curules para la Cámara de Diputados. Entonces, es, es lo correcto que se haga de esa forma y además de esto, Realmente nos lleva a que tengamos una mejor democracia. Enhorabuena para Dorina y para el PRM. Hablando del PRM, están paralizadas las obras en San Francisco de Macorís. Continúa la paralización de la construcción del Hospital Regional San Vicente de Paul, aquí en San Francisco de Macorís. Esta maqueta que vemos a la derecha es eh, cómo va a quedar el Hospital San Vicente de Paul en Huiza, eh, lo que es el planteamiento que se hiciera desde el gobierno pasado de Danilo Medina. Esta es un, una obra que va a costar más de 2 mil millones de pesos, pero se encuentran paralizadas estas dos obras, tanto el hospital como la avenida de Circunvalación, porque el presidente incluyó una partida de 500 millones de pesos para la terminación de los trabajos de estas dos obras. Pero esto es a partir de la aprobación en el Congreso del proyecto de presupuesto del 2021 y de la ejecutoria del, de este pro, eh, proyecto de presupuesto. El próximo año que se van a comenzar estas obras quiere decir esto que quizás en febrero, en, en enero adelantado o en febrero es que continúen la, los trabajos de estas obras. Lo que nosotros quisiéramos es que haya paralelo a que este, está este nuevo presupuesto de 500 millones para la terminación de estas obras, que haya también una investigación de los fondos que se dispusieron para eso. Que si fue que se llevaron hacia otras hacia otras obras o hacia otro ministerio o fue que llegaron a parar en los bolsillos de gente del sector privado, de ingenieros o si esto quedó en las manos de los funcionarios, en los bolsillos ...de los funcionarios porque el presidente, el expresidente Danilo Medina... ...en innumerables ocasiones le puso fecha para inaugurar el hospital... ...porque según él, estas obras se le había entregado todo el dinero... ...a los contratistas para que la terminaran... ...y eh, se pusieron varias fechas para hacer la inauguración del hospital que eh, vemos que apenas está quizás en un 50% tomando en cuenta que el hospital en la parte mayor que lleva más gastos y mayor tiempo es el equipamiento y la terminación del mismo. Eh, un hospital sobre todo de esta categoría como va a ser eh, el Hospital San Vicente de Paul en Huiza. Vamos a ver estas imágenes que nos cediera a nuestra página hermana de Agenda 56 sobre el, la, el estado de las obras y la paralización de las mismas.